Falta uno. Falta uno, falta uno. Falta uno, falta uno. Buena que él, te lo llevas el último. Buena. Uh, y ahora, güey. A huevo, Gaelcillo si El chaputín, el chaputín colorado <risa> Buenísimo, Agael, muy buena. Ya era hora, güey, que ganamos. O sea, y, y, que hemos quedado en segundo lugar varias veces, ¿no? Es que buena, cabrón. ¿Cuántas kills? Ah, güey, la que había hecho como 15 kills.